Si se viene el fin del mundo, yo me voy a Mérida. Igualmente, tengo una solución para este apocalipsis venidero. ¿Cuál es la solución? La protocultura. La protocultura es un tipo de tecnología desarrollada hace 500.000 años y, bueno, perdida en el tiempo. Yo la recuperé y te la voy a enseñar a hacer Paso a paso. Es muy fácil y es lo que nos salvaría de un apocalipsis con diluvio. ¿Qué estás viendo aquí? Un tubito de cobre con una vara de hierro en su interior. La cual está sellada con algún tipo de goma, puede ser brea, chapopote, alquitrán, le decimos en Argentina, pero también puede ser la gomita. Bueno, acá adentro le podés echar nada o le podés echar, por ejemplo, sulfato de cobre con agua. Al echarle sulfato de cobre, esto va a agarrar más fuerza. Esto mide un metro y medio, un metro ochenta, cuanto más larga sea la vara, más poder va a tener. Es la misma vara que usó Moisés para abrir el agua y pasar caminando. Son varas electroplasmáticas para una tecnología llamada protocultura. La protocultura es la tecnología que nos va a permitir formar cúpulas de energía subatómica que a la hora de que venga un diluvio nosotros quedaríamos viviendo en esas cúpulas y el agua no podría entrar adentro. Bueno, el secreto de esta vara que mide un metro y medio, un metro ochenta, dos metros, y si la querés hacer, tres metros y medio, tiene un secreto. Por un lado es como una pila galvánica, esto es hierro dulce y esto es cobre. Adentro, como te decía, se le echa sulfato de cobre con agua y se sella con chapopote arriba y abajo. La vara de hierro no debe tocar la de cobre y se usa de a dos clavándolas en la tierra y generando un arco entre las dos. Ese arco va a generar una luz. Esa luz va a generar un campo de taquiones y ese campo de taquiones es el campo de protocultura que nos va a salvar en este apocalipsis venidero. Te mando un beso.